Eh, buenas tardes. El pasado 4 de enero terminaba el plazo para presentar las alegaciones al nuevo proyecto de explotación de la cantera El Puntal, que es la cantera de Prodomasa. Unas semanas antes, varios colectivos y ciudadanos, entre los cuales estaba eh, Unidas Podemos Coín, nos organizamos para eh, analizar ese nuevo proyecto y elaborar, elaborar alegaciones al mismo dentro del periodo de exposición pública de 30 días que la Junta de Andalucía habilita normalmente para, eh, para estos temas. Una vez redactada una versión abreviada de las alegaciones, el 30 de diciembre se hicieron públicas y, por diversas vías, se pusieron a disposición de la ciudadanía cuineña. El día anterior, el 29 de diciembre… Se informó al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coín de que probablemente en los próximos días, pues, iba a ir gente al registro de entrada del Ayuntamiento de Coín a registrar alegaciones. Y les solicitábamos, pues, que se habilitaran los medios oportunos para que se pudiera eh, atender adecuadamente a la ciudadanía. También les informábamos del procedimiento y de los organismos a los que iban dirigidas estas alegaciones, porque eh, van dirigidas a, a dos organismos eh, distintos. Y, por último, también les solicitábamos que, como equipo de Gobierno, en defensa de su pueblo, también elaboraran y presentaran alegaciones a, a este pro, nuevo proyecto de, de la cantera. Unos días después ya estaba la, la versión definitiva de las alegaciones, que también se hicieron públicas, y eh, estas se hicieron llegar a distintos colectivos y, y asociaciones de Coín y alrededores que también las han presentado. El resultado del trabajo realizado por este grupo de colectivos y personas... ...no puede ser más satisfactorio. Aun con la premura de las fechas en las que se terminó de, de redactar las alegaciones... ...coincidiendo con las fiestas, han sido varios cientos las alegaciones que se han presentado... ...lo que nos reafirma en nuestro convencimiento de que hay un sector importante... ...de la ciudadanía coineña que rechaza las canteras. Hay que advertir a la ciudadanía que el proyecto en vigor el de la cantera, que proviene del procedimiento de prevalencia minera por el que la Junta de Andalucía, con el beneplácito del entonces alcalde de Coín aumentó hasta más de 70 hectáreas la zona de explotación de la cantera, tal y como afirma la empresa, está en vigor. Sin embargo, también ante eso hemos alegado, al considerar que cuando se presenta un nuevo proyecto y se abre un nuevo plazo de alegaciones, diez años después… ...de la declaración de impacto ambiental... ...que autoriza... ...el proyecto que ahora mismo está en vigente... ...han cambiado muchas cosas... ...y no sería de recibo... ...que tal y como parece desprenderse... ...de, de los escritos... Que, ...del estudio de impacto ambiental... Y de, ...y de otros documentos que hay en el expediente... ...si resultara que el organismo competente... Eh, ...rechazara este nuevo proyecto pues la empresa dijera, como tenía el otro, me quedo, me quedo con el otro. No sería de recibo que terminara ocurriendo eso. Profundizando un poco en el nuevo proyecto y en las alegaciones, hay que decir que la justificación que, que expone la empresa para solicitar el cambio de proyecto es que las zonas más altas de, del proyecto que actualmente está en vigor serían muy visibles cuando se empezaran a, a explotar. Y que se, eh, se podría producir un rechazo social. Efectivamente, parece que, como nosotros, han detectado que hay una parte importante de la ciudadanía que rechaza la cantera, las canteras. Sin embargo, en el estudio de impacto ambiental que redactan para el cambio de, del proyecto llegan a decir textual, desde hace años este nuevo sistema de restauración ha recibido elogios por parte de los vecinos de Coín así como por distintas administraciones y asociaciones públicas locales en cuanto al grado de regeneración y mimetización conseguido, pues en las zonas ya revegetadas, situadas en las cotas superiores, no es apreciable la existencia de los antiguos bancos de explotación, desapareciendo de forma paulatina el, el impacto visual. Es decir, perciben la evolución de la restauración de los antiguos frentes, sin embargo, no perciben los frentes en explotación actuales. Esto lo dicen en el estudio de impacto ambiental. Obviamente, los vecinos, la ciudadanía, sí que perciben los frentes de explotación actuales, que además son la parte más baja de, de lo que pretenden explotar, tanto en el proyecto en vigor como en el nuevo que presentan, reduciéndose en realidad con el nuevo proyecto muy poco el impacto visual de, de la cantera. Son muchos los elementos por los que se alega la flora, la fauna, la salud de las personas por las emisiones de polvo, pero son las posibles afecciones al acuífero de Coín las que nos, a nosotros nos parecen más graves porque éstas, sí que sí, pasen 70 o 200 años, ya serían irreversibles. El acuífero de Coín está debajo de la cantera, o para ser más precisos, la cantera está encima del acuífero, abastece a la población de Coín y a varias comunidades de regantes. La, mayor, la maravilla de nuestro acuífero se detalla en los estudios científicos, como, como este, de la Universidad de Málaga, o este otro que tengo aquí, que es el alas hidrogeológico de la provincia de Málaga, cuando se detalla y se define como poco karstificado, lo que significa que las fisuras y las grietas por las que circula el agua de lluvia en nuestro acuífero son muy pequeñas. Esta característica es la que permite que aún con un tamaño no demasiado grande, el del acuífero, que son 38 kilómetros cuadrados de rocas capaces de absorber y almacenar agua, tengan una elevada capacidad de regulación. Esto es, que parte del agua que llueve no sale por los manantiales eh, inmediatamente, ni siquiera a los pocos meses. Su recorrido por las pequeñas grietas desde los puntos más altos de la sierra de, de Alpujata hasta los manantiales, según los estudios científicos, estos que hay sobre la mesa, puede durar, hasta dos años. Esto, amenazados además, como estamos por el cambio climático, es un auténtico tesoro. Para entender qué pueden provocar las canteras hay que pensar en el acuífero como en una gran esponja, con la forma de las montañas. Cada extracción de material que se hace de la sierra es como un bocado a esa esponja por el que ya nunca más volverá a circular el agua. Pero es que además la cantera El Puntal, tal y como puede comprobarse en el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga, que lo edita la Diputación, se localiza en medio del recorrido del agua, entre las zonas más altas y el nacimiento de Coín. Como dato extremadamente preocupante, el estudio de impacto ambiental toma como referencia para el proyecto el nivel del agua en un pozo de la propia cantera, afirmando que está en la cota 248 metros sobre el nivel del mar cuando la cota del nacimiento de COIN, según el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga, está a 300 metros sobre el nivel del mar. Es decir, 52 metros más arriba. Unidas Podemos ha participado en la elaboración de las alegaciones como un colectivo más y, como tal, también las ha presentado.